El siguiente reto se titula ponlos en movimiento y concretamente este reto va a consistir en eso, en que nuestras animaciones van a pasar de ser una animación que simplemente se mueve en su sitio a una animación que cambia de posición. Vamos a ir moviendo cosas por la pantalla y vamos a comprobar que no es tan sencillo y aprenderemos muchas cosas para nuestros videojuegos. Vamos allá. Estas son las tres actividades que vais a tener que hacer en este reto. La primera de ellas es simplemente imitar el comportamiento de un disparo, de un láser, en una animación que va a ir moviendo una bala a lo largo de cinco fotogramas. En el, la segunda actividad, el reto 2.2, lo que vais a hacer es el comportamiento típico de una trampa que podría matar a nuestro personaje, una trampa que se abre y se cierra. Esto sería como una prensadora o similar. Y por último, en el reto 2.3, en la tercera actividad, vais a emular el movimiento de una pelotita y además intentaréis que se mueva como en esta ocasión, que se mueve con aceleración, que no es un movimiento constante. Vamos a ver esos tres, estas tres actividades del reto. La primera de ellas, fundamentalmente... La bala tiene un tamaño de 4 píxeles y se va a mover de 4 en 4. Es decir, no la moveréis píxel a píxel, sino que la ponéis en un punto de la pantalla, hacéis que desaparezca y 4 píxeles más a la derecha. Se moverá de 4 en 4. Después tenéis la obligación de que la bala dure 3 décimas de segundo en cada fotograma. Esto es el triple de lo que tardaba en retos anteriores. Y significa que como mucho tendréis 3,3 fotogramas por segundo, aseguraos de que cada fotograma dura exactamente eso tenéis además un bonus que se llama el bonus super 16 bits si hacéis exactamente esta animación pintando en pantalla con las instrucciones 21 y 22 si utilizáis las instrucciones 21 y 22 para pintar en pantalla conseguiréis el bonus super 16 bits bien, vamos al siguiente Actividad 2, reto 2.2. aquí tenéis la prensadora que tiene, como veis, dos filas de píxeles de alto. Podéis hacerla de más si queréis en este caso, pero bueno, para empezar, esta parte de aquí, que es la parte estática, son 4x2 píxeles y esta parte de aquí, cuando está al máximo de largo, son 16 por 2 píxeles. Lo cual quiere decir que tenéis eh, tres fotogramas de subida y 3 de bajada 6 fotogramas en total bien esto es lo que tenéis que hacer tal cual podéis cambiarlo y ponerle el aspecto que vosotros queráis como siempre inventaros vuestras propias prensas vuestras propias formas o incluso vuestras propias trampas siguiendo el mismo esquema y tenéis dos bonuses el primer bonus es el bonus potenciador si hacéis que esta trampa sea más grande más ancha o más larga, o ambas cosas a la vez, entonces estaréis haciendo una trampa más grande y obtenéis el bonus potenciador. Y el bonus optimizador, que es un bonus muy interesante. Porque este bonus lo que significa es que vais a tener que hacer las animaciones, pero con un límite de bytes que os debe ocupar todo el código máquina. En concreto, deberéis hacer que el código máquina os ocupe como mucho 32 bytes, por cada fotograma de animación que tengáis si vuestro código máquina es más pequeño que 32 bytes multiplicado por el número de animaciones que tengáis entonces tenéis el bonus optimizador por último la actividad 3 el reto 23 de nuestra pelota acelerada bien eh, la pelota como veis tiene un tamaño de 4 x 4 píxeles vale 4 x 4 píxeles y se mueve hacia abajo otros cuatro porque está enmarcada dentro del primer carácter de pantalla y os recuerdo que los caracteres de pantalla ocupan 8x8 píxeles cada uno es decir, esta pelota se está moviendo dentro de las 8 primeras filas de píxeles sin salirse en ningún momento así es como lo tenéis que hacer de hecho, eh, en vuestro caso, aunque la tenéis aquí, deberíais hacer que se... Ponga justo encima de la letra A de Amstrad. Bien, debéis utilizar necesariamente estas instrucciones como medio de pintar en pantalla. La instrucción 21 solo la podréis utilizar una vez en todo el programa. Si la usáis, no tenéis por qué usarla, pero si la usáis una vez como mucho en todo el programa. Y las instrucciones 36 y 26... Son las que vais a tener que utilizar obligatoriamente para poder pintar la pelota. La 36 para pintar en pantalla y la 26 para modificar el registro H. Esas dos instrucciones es obligatorio que las utilicéis para pintar en pantalla. Por último tenéis el bonus, que como ya os podéis imaginar el bonus acelerado consiste en que esta animación que hagáis tenga esa aceleración que percibís ahí, que es que cuando se acerca más al suelo, a la parte en la que rebota, va más rápido, y cuando llega más a la parte de arriba, va más lento, simulando el efecto de la gravedad. Bien, ya tenéis las tres actividades. Vamos a hacer simplemente un pequeño repasito a las instrucciones que en este caso vais a tener que utilizar para la tercera actividad. Muy importante, la instrucción 36 que lleva un operando y que lo que hace es meter el operando que pongamos, este 0,0 de aquí o lo que hayamos puesto, meterlo en, ojo, que aquí hay un paréntesis, en la dirección que tiene HL. ¿Me explico? Es importante. HL puede tener un valor cualquiera. Imaginemos que HL tiene el valor 1, 2, 4, 6. Esto significa que el 00 no irá a parar a HL sino a la dirección de memoria 1246 porque esa es la dirección que contiene ahora mismo HL. Así que en esta instrucción HL lo que hace es de lo que se llama en terminología informática de puntero o lo que es lo mismo, contiene una dirección de memoria y por tanto el valor se va a almacenar en esa dirección de memoria en la que contiene HL. Es decir, si nosotros ponemos previamente C000, en HL, esta instrucción pondrá estos dos ceros en la dirección C000 de la memoria. Bien, visto esto, la instrucción 26 os va a servir para cambiar el contenido del registro H. Si ponéis este 00, el valor del registro H cambiará a 00. Y en concreto sabéis que el registro H forma parte del registro HL, porque el registro HL está formado por la unión de los registros H y L. Con esto podréis cambiar solo la primera parte del registro HL y en el ejemplo os debería de ser suficiente y enseñaros nuevas formas de ir moviéndoos por la pantalla para dibujar cosas. Bien, Por último, la instrucción 21, que solo es un recordatorio, ya la conocéis. La instrucción 21, lo siguiente que hay en memoria es un valor y ese valor es introducido directamente en el registro HL hl, este modifica los dos, el registro h y el registro l mete esto en el registro h y esto en el registro l, como ya sabéis pero esta solo la podéis utilizar una vez bien, visto esto, un último aviso importante es muy importante que en estas actividades reflexionéis sobre la necesidad de repetir partes del código si no utilizáis repeticiones, que es algo que vais a ver en la teoría vuestro código crecerá y crecerá mucho de hecho, eso ya lo habéis visto suceder en el primer reto de este, de este nivel. Eh, ahora en el segundo reto os puede crecer muchísimo el código y si eso sucede, lo que tenéis que hacer es reflexionar sobre la necesidad de que eso no suceda y de que repetir pequeñas porciones del código, un número determinado de veces, os ayudaría a que el código no ocupe tanto. Reflexionad mientras estáis haciendo y sobre todo si hay partes del código que veis que se repiten. Es muy importante. Y dicho esto, solo me queda desearos suerte, daros ánimo y que os pongáis las pilas porque este reto empieza a ser cosas muy interesantes con las que ya nos vamos acercando a hacer cosas chulas de nuestros juegos. Suerte y a por el reto.